Bueno, con esto inicio el directo, ¿vale? De Fortnite. Deciros que ha tardado unos 35 minutos o así en actualizarse, o sea que esta actualización ha costado más de, de lo habitual. Saludos, eh, Lucas, bienvenido. Primer comentario, ¿qué tal estás, tío? Eh, lo dicho, bueno, aquí están las skins de, de Luke, ¿vale? De Luke Skywalker, de Leia y de Han Solo, ¿vale? Eh, molan mucho las he visto las skins sí, están bastante bien elaboradas a ver eh, vista previa de los estilos vale este es el de leia como os he dicho el tema de, de las facciones del rostro y demás cada vez se lo están currando más eh, los de fortnite Sí que hay otros videojuegos como Rock Company que el nivel de realismo en, en lo que es eh, las skins del... Bueno, en lo que son los personajes eh, se nota más todavía, pero he de decir que aquí pues están dando un buen cambio, un um, cambio mejor también, en el tema de los rostros. Igual que este, por ejemplo, o sea, son detalles que la verdad es que se aprecian cuando juegas un videojuego ya en... En 2022, pues que, que tengan esta calidad, ¿no? El viernes juega... Perfecto, tío, Lucas. Eh, me parece bien, tío. Eh, el día de Halloween estuve subiendo Rock Company. Ya sabéis que hice un directo del Rogue y tal. Esta, esta skin está también guapísima, tío, del Salvador. Eh, la pregunta es, ¿por qué esta skin no la pusieron en Halloween, tío? Cuando esta skin podrían... Podrían haber estado bastante bien, tío. Pero bueno. Eh, luego está esta otra aquí. Uy, cómo mola esta, eh. Mira. Tiene dos estilos. Este. Ah, bueno, este es de la capítulo 2, temporada 5. Aún así, no sé si en principio les, les han hecho mejoras en las skins. Eh, no lo sabes pues eh, ya te digo no sé qué habrán metido nuevo en esta nueva actualización bueno si sí, las skins estas pero aparte en el mapa han tenido que hacer otro cambio vale así que vamos a verlo y luego ya las personas que vayan entrando esa es la hermana de menace ah, amigo eh, por cierto también deciros eh, si queréis pasaros eh, por el canal principal he subido un nuevo vídeo vale un vídeo que probablemente os puede interesar en el bueno tanto si queréis ganar dinero en youtube como si ya lo estáis ganando vale o sea os puede interesar de ambas formas está en el canal principal y y bueno pues eso os recomiendo que os paséis si os paséis también dejar un comentario os agradece también vale y bueno pues nada era avisaros un poco también en la parte de comunidad lo he compartido aquí en el canal pero bueno Y luego tengo otra actualización que es la del genshin que dura tres horas me había puesto por ahí puedes hacer un bug de experiencia en este directo eh, en principio no me voy a centrar en, en el tema de, de la experiencia ya lo comenté no que como ya me hice con esta skin la skin de esta de Spider sin máscara la verdad es que no me interesa mucho eh. Tampoco... Mirad, aquí hay un, una nueva zona, ¿vale? Por explorar, voy a caer ahí. Tampoco me interesa, pues, que... No, probablemente me centre más en, en esto. Pero si sé de algún modo con experiencia que dé bastante, también el viernes lo podemos poner, ¿vale? O incluso el viernes que te vas a unir, si traes algún modo que dices, mira, este modo da mucha experiencia. Lo ponemos sin ningún problema, ¿vale? Eh, vale, caemos por aquí... He puesto en modo tríos, bueno, no sé quiénes eran estos, pero bueno. son random, ¿vale? Los que se han unido aquí. Vale, que hemos... Iba a decir, ¿eso es una calabaza? No, eso es un globo aéreo, pero... Es que tiene esta zona de nuevo, tío. Para que la hayan marcado como nueva zona, tío. Ah, vale, puede ser que hayan hecho... A ver... Pues bueno, la verdad es que no lo sé. O es sea, nueva zona, pero Vale, creo que. Igual... Vale, 600. Bueno, más o menos creo que daban igual. Pero creo que han puesto más cofres, ¿eh? En esta nueva actualización me parece que hay más cofres que antes. Vamos a ir mirándolo en el mapa, pero yo creo que sí. Yo estoy cerca de llegar al nivel 100 y conseguir a Spider-Wen. Ah, estás muy cerca. Mira, te recomiendo eh, que vayas al vídeo de... Bueno, el, el directo que hice, ¿vale? Eh, para conseguir a Spider-Wen, que ahí está el mapa, está el código y todo para que se te sea muy fácil. El de GTA también ayuda, ¿eh? Si tienes algún amigo... Que te pueda hacer el favorital. Por cada eliminación son 1600. O sea, de experiencia que te dan, ¿vale? O sea, que si lo piensas, te lo haces al toque. O sea, que te echan un cable, ¿vale? Eh, vale, veamos esto. Aquí no, no hay nada. Vale. Eh, nuestro compañero de dónde ha caído, tío. Ah, vale, es que están lejos, tío. Uno está aquí y el otro no sé por dónde, por qué zona estará. Eh, pero vale, yo voy a subir por aquí, por el globo este. Porque en principio se puede subir, ¿no? A ver. Mm, creo que sí, ¿no? Debería haber un... Esto, vale. Ahí está. Voy por aquí, y de aquí, ahí. Bueno, espérate, ¿what? Eh... Furgon... Espera, espera, espera, que estaba aquí el otro. Ah, pero es para revivirlo, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, no, no, porque no tenemos la tarjeta de Vale, vuelvo a subir. Mi kit para ganar es eh, fusil escopeta, subfusil y fusil escudos y botiquín. Eh, a mí me da igual realmente el arma. O sea, no suelo tener un... Como ves, mira, de hecho ahí tengo dos repetidas. Es lo primero que voy pillando, ¿sabes? No tengo tampoco... Sí que es verdad que busco armas que tengan así que sean, si puedes pillarte de las doradas mejor, pero en verdad yo me apaño con, con lo primero que, que encuentro también. Luego también hay un arma que está dentro de lo que a mi parecer está bastante bien, que es la de lava que dispara lava y tal, esa, esa rota si sí se sabe manejar bien, ¿vale? yo tampoco soy de los que van a manejar ese tipo de armas pero bueno eh, vale, continuo, mira sí tío definitivamente lo han hecho perfecto tío, han puesto más han puesto más eh, cofres, ¿vale? vale, ahí estoy viendo a uno pero no sé si está solo o estará acompañado tío, ¿qué pensáis? Eh, tal vez esté solo. No lo sé. Voy a ir ahí. A ver dónde están mis compañeros. Ahí estoy viendo un vehículo con cepo. Y esta skin ya te digo. O sea, es que está chulísima, tío. La de Spider Wen. Eh, incluso estuve... Dediqué tres directos a solo conseguirla. O sea, ya sabéis el famoso bueno, gracias a Juan que me pasó el, el código de ese mapa, ¿vale? Espérate eso. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ha vuelto, tío! ¡Ha vuelto! El sable láser, tío. Claro, como han hecho las skins de Luke y demás... Bueno, esperemos que también esté el arma de, de la pistola láser. Estaría guapísimo, tío, porque la pistola láser, de hecho... Sí, sí, sí, ha vuelto, tío. Aquí está. ¿qué me dices, tío? De lujo. De lujo esto, tío. Eh, vale. A ver. Lo siño esto. Voy ahí. Ah, mira, mira. Están mis compañeros dentro, aquí. Vale. Pues aquí están todos. Mm. Eh, sí, es, está chulo, eh la, la espada, de hecho Bueno, esta es una, los está en rojo Y en verde También me parece Que la han sacado, pero bueno sí, Se hace un poco movida rara, eh Spider-Wen con, con un sable láser, tío Pero Pero ya sabéis cómo es este juego Todo puede todo puede ser Podemos ver a Darth Vader bailando Y, y también podemos ver A, a Spider-Wen con, bailando con bueno, iba a decir con la espada láser. Creo que con la espada láser se puede. Pero bueno. Vale, pues... Eh, vale, bajamos por aquí. El Kamehameha lo hicieron... Eh, si, seguramente si ponen una nueva actualización de Dragon Ball... Probablemente vuelva a... Um, vuelva a ponerlo, ¿sabes? Vale, están disparando por ahí. No sé muy... ¿Ha caído un dinosaurio de arriba, tío? ¿Eso era un dinosaurio? ¿O me lo parece a mí? ¿Era un dinosaurio, tío? ¿Cómo ha caído eso? ¿Qué es esto, tío? Espérate. ¡No! Vale, están en ese vehículo. Vale, está bajando por aquí. Vale, ¿qué es, esto? Es. ¡No, tío! He ido más rápido. ¡Vamos! ¡No! ¡Me va a arrebatar con él! ¡No creo con la espada! La... No, tío! Ah, ¡Ah! Eh. Hola, eh, Pelos, saludos. ¿Te, te quieres unir eh, a la partida, Pelos? Tío, te viene bien. Vi a Grev jugar con la skin de Goku y mola. Eh, yo, bueno, yo no me la pillé. No me la llegué a pillar. Pero... Estaría muy bien si esa skin hubieran puesto alguna de Dragon Ball en el pase, tío. Tal vez en... no sé, tío. yo A mí me hubiera gustado que hubieran puesto alguna skin. Tal vez en un futuro, yo que sé, haya alguna colaboración o algo y pongan alguna skin. Pero bueno. A ver qué responde Pelos, eh, si se quiere unir. Eh, no puedes ahora, ¿no? Mañana... Ah, pues, tío, suerte en el examen, tío. Eh, han hecho una nueva actualización pelos no sé si lo sabes eh, ha estado esto actualizándose y demás mm, de, de, de europa tío eh, será bueno claro examen de historia no supongo de europa de de qué siglo tío del hay en, en historia tío el, sobre el tema de francia tío en historia cuando lo de eh, Roguespier y todos esos, tío. La, la época de Napoleón. Esa época mola mucho en historia, tío. Ah, es geografía. Ah, bueno, va. De, de ríos y movidas así. Buah. buah. Eh, mi personaje favorito es Goten pero tenía que haber puesto... Eh, no creo que lo veamos a Goten en... Como mucho. A ver, no te digo que One... Un podría ser que lo pusieran, ¿eh? La skin de guad. Pero Goten. No creo, tío. No, no lo veo. A, al menos de, de momento, pero bueno. Eh... No hay más sitios o que podrían haber puesto más, más sitios de esto, tío. Me parece a mí o los compañeros son los de la otra partida. No puede ser, ¿no? No sé, no sé dónde quieren caer estos eh... vamos a caer por laguna esta por eso también que nadie ha marcado nada ríos y montañas ríos y cómo cómo bueno a ver, esperad un momento voy a poneros voy a poner el chat aquí tío a ver, es que me, me resulta más fácil poner el chat eh, visible. Eh, solo se está transmitiendo el chat. Ya lo sé, pero a ver, eh, ¿qué pasa aquí? Vale, eh, ajustes avanzados. Vale, ahí están. Eh, ahora ya se ve, ¿no? <ríe> eh, justamente, tío, se había, se había quedado ahí cargando el menú. Digo, bueno, eh, justamente cuando estás cayendo, que no tienes armas y no tienes eh, para defenderte. Pero así mucho mejor, así os leo más cómodo tengo ahí el chat a la derecha eh, cuando conquistaron Constantinopla eh, Constantinopla y todo eso más el tema de los romanos y cosas así, ¿no? la época eh, yo olvido en este examen de euskera Uf, espera, tío pero que es, es en euskera, que es como si me dices examen de castellano, por ejemplo, ¿no? Pero serás de euskadi, entonces serás de euskera. Tema de gramática y cosas así, ¿no? Como, como la, la asignatura de castellano, ¿no? Pero en euskera. Vale, aquí estoy viendo lo que estoy viendo. ¡Oh! Pistola láser, tío. De lujo. Maravilloso. Maravilloso, tío. Eh, examen de vasco eh, vale, espérate, espérate, espérate que tengo esta arma, tío y con esta arma no voy a huir, está que huyo yo por dentro guau, estoy rotísimo con esta arma, tío ¿Qué me dices, tío y es que encima me gusta porque no, no gasta balas o sea, es eh, la pistola láser como veis, o sea, sí que es verdad que si a mucho se tiene que estar recargando pero mira todo lo que quita es maravilloso, ojo esto es, vamos y ha vuelto por lo que os digo yo por el tema de look y tal eh, vale y queda uno más, ¿no? porque si somos eh, a ver por cierto, ¿a ¿mis compañeros qué ha pasado, tío? ¿dónde están mis compañeros? vale, a uno lo puedo revivir, ¿no? a ver Actualmente la calidad no es Bueno, bueno, bueno, la calidad. Vale, voy a ir por aquí. A ver, no puedo. Es que sabéis lo que pasa que... ¡Eh! Míralo. Sabía que había uno más por aquí. Eh, sabéis lo que pasa? Que al que, como se está descargando el Genshin, probablemente sí que es verdad que... No, tío. No. <risa> Seguramente haya sido con un sniper. Estoy seguro que ha sido con un sniper. Míralo desde lejos, tío. Bueno, igualmente también he de decir que, a ver, los eh, compañeros... Un poquito... Claro, es que claro, como no, no sois los de que estáis aquí, pues... Eh, Turbo, saludos. Eh, soy el primero de. <risa> no eres hoy el primero, Turbo, pero bueno, eres de los primeros, eso sí. Eh, Se han. ¿Qué? <risa> no sé, tío, pero. Por cierto, a ver si Turbo está partida. No, pero tenemos a Santi. Eh, voy, a, voy a mandar así como invitaciones. Así a Tech también. Invitar, invitar. Y me voy a reservar un puesto eh, no, dije que soy ¿Cómo? Que, ¿Cómo que soy su primo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso, tío? Bueno, eh, he mandado unas cuantas invitaciones No sé si aceptarán epigatillo también está jugando No, ¿Qué es esto? Eh, me han metido en un grupo, tío. Acro me ha metido aquí en este grupo. Te has. Te has unido al, Pero. Bueno, va, pues no, nos quedamos por aquí. Total, me da igual realmente el modo en el que juguemos. Ah, que si podía jugar y me dijo que sí. Si. Ah, vale, vale, pues eh, si te puedes unir, como veas, tío. Está Marlon también por aquí. Y Epigatillo, tío. O sea, mira, lo que voy a hacer es abandonar el grupo. Y voy a invitar a Epigatillo. Y a Marlon. Y si tú te unes, eh, primo de Turbo, pues adelante, ¿vale? De hecho, aquí estás, ¿no? Creo que me aparece como en no molestar. Sí, un segundo. Vale, perfecto. Pues, bueno, mandas eh, invitación, o sea, y te acepto. Vale, Marlon también se ha unido al grupo, perfecto. Epic tiene la, la skin, ¿vale? Para que no lo sepáis, esta de aquí, ¿vale? Misiones de la el o como se diga esto. Y es esta de aquí, ¿vale? O sea, esto es como cuando ya... Como cuando ya te quedas... O sea, eres muy pro. Les saludos, Marlon, bienvenido. Cuando ya eres muy pro y dices, eh, es que tío, tengo un montón de estrellas que canjear y tal, y aún no ha acabado el pase, pues entonces te vienes aquí y te pillas estas skins. Yo de momento ya os lo he dicho, me quedarían estas, pero no tengo mucha prisa ya por, por conseguirlas. Me hice con esta, que era la que me gustaba, la, la skin de Spider Spiderwen. Y bueno, pues eh, ahí la tendríamos un poco. Eh... A ver, eh, primo de turbo, estás ya de ya... Es que no me gusta tampoco hacer esperar mucho a los que están aquí en la lobby. Por si hacemos una partida y luego te unes, ¿cómo lo ves? ¿Te parece bien? Echaros una. Perfect Gracias, tío. Eso se agradece, porque a ver si vamos a estar mucho tiempo en la lobby... Vale, Marlon, vienes ya con una victoria, tío Porque te veo la corona <ríe> Se te ha dado bien alguna partida, ¿no? Eh, ¿Qué es eso de Rignillo, tío? Eh, completa las misiones de tal... Eh, ¿Pero esto qué es? Completa misiones de estampida de la hora de desbloquear el accesorio mochilero Rignillo <ríe> ¿Qué me dices, tío? Ah, Amigo, que es como una colaboración que han hecho de Rick and Morty, tío. Ah, esa sería la mochila. Bueno, no sé, tío. Eh... Pero claro, hay que pasar el modo ese. De momento no hemos ganado ahí, ¿eh? Marlon dice, juguemos ese modo. ¿Queréis jugar ese modo entonces? Vale. Pues... Pero nos faltaría uno, tío, porque sí que es verdad que ahí en ese modo mola más si somos escuadrón. Mira, es más, en la siguiente que entra Turbo, ¿vale? ¿Te parece? ¿Os parece bien? En la siguiente se une el primo de Turbo y, y nos metemos. Casi la gano, dice Gatillo. ¿Sí, tío? Pues de lujo. Eh. Vamos a ver si hay suerte, ¿vale? En la siguiente nos metemos en ese modo. Mira, está aquí casi, tío. A, a, ¿Qué es eso? Acariciar <ríe> Ah, ¿puedes acariciar el, el objeto este? El trap ese, ¿no? A ver Todo esto ahora con, con compañía lo vas a tener más fácil, tío Vale, ¿os parece si caemos...? ¿Tenéis todas las nuevas zonas desbloqueadas? O... Si queréis caemos por aquí, por esta parte Se me, se me laguea un poco la partida. No sé si a vosotros también. Es que, tío, no sé. Me da la sensación que hoy tienen que haber muchos jugadores en Fortnite. No sé por qué. Pero cuando es nueva actualización, ¿tú? Eh. Sí que lo hice. De hecho, fue... Eh, el de... Hicimos el de Rock Company, ¿te acuerdas? Era el... Que me compré la skin de Glitch o no estuviste el gatillo el lunes. De hecho está ahí, en el canal lo tiene. Eh, un momento, ¿cómo que pica gatillo y dónde? Está? Falta uno, tío. Nos falta uno en el equipo de Marlon. ¿Dónde estás, tío? Marlon no ha podido entrar. O, o es que he puesto dos. No, yo creo que éramos tres, ¿no? Equipo de tres. Es que puede hacer ejercicio. Ah, pues ustedes hacer ejercicio. Ah, ya, claro, pero digo yo, hicimos ese día pues eh, por variar un poco y porque también la temática, me gustaba hacer como temática de Halloween más... No sé, por descansar un poco también, pero bueno te metieron en la partida tío vaya tela eh, bueno igualmente a ver no sé lo que durará esta partida pero bueno en cuanto nos diga el primo de turbo que se quiere unir eh, salimos vale patillo eh, no nos diga que esté ya listo vale tenemos ya ver esto No, espérate, creo que he hecho una locura, tío He hecho una locura, tío Parece que... No sé, yo pensaba que... Podía lanzarte la araña Pero no, es, que, es una excusa mala No he calculado bien el salto, ¿vale? Es típico, les pasa a muchos spider-man ¿vale? Oh, mira lo que hay aquí, tío Padalase Verde, tío, la de Yoda A ver 44 segundos ¿Por qué disparas, tío? O sea, ¿qué? Eh, ¿dónde me llevas? en eh, 30 segundos solo ¿Qué está haciendo, tío? O sea ¡No! Y encima me aleja el agua ¿Pero qué, pero qué está aquí? No, ¿por qué, tío? O sea <risa> ¿Qué es esto, tío? A ver... ¡No! Un momento, un momento, tío. Quiere, quiere ahogarme, tío. <ríe> quiere que me ahogue, tío, como en el Titanic. No, no me quiere ayudar, tío. En serio, tío. ¡No! Creo, creo que la partida va a acabar ya, tío. No, en serio. No, en, en serio, tío. ¡No! Se ahoga, tío. Dos, uno. Bueno, bueno, bueno. Espérate. espérate. Ahí está, bueno. Nada, sal, salimos, a la, salimos a la lobby, tío, sin problema. Ha sido un ha sido un error saltar por ahí, tío. Eh, además que Marlon tampoco había entrado, tío. O sea... No sé por qué no lo ha metido en la partida. Eh, vamos a ver si Turbo también está. <ríe> Eh, gatillo gritando, no a ver eh, Esto por aquí ¿Dónde está Turbo, tío? No, me aparece como que es como invitar Ah, pero aunque estén Ah, no sabía que si estaba en privado también se le podía invitar Ojo, Marlon, te has pillado una buena skin Esta era la que había comentado antes, eh el bailecito del del este, tío. Eh, no me salió la telaraña. La <ríe> Qué excusa más mala he puesto ahí, eh. Pero bueno, eh, está ahí el primo de Turbo, tío. Y si no, pues mira, eh, todavía no puedes Pues vamos a intentar, es que a ver, me da un poco de reparo en el sentido de que A ver si vamos a ganar esta partida de del tema este, o sea Ah, están merendando ahora eh, Bueno, va, vamos a intentarlo, va, pero eh, es que claro A ver si ahora vamos a ganar la skin de Rick Pepinillo y luego al rato alguien dice No, pero podéis poner otra vez el modo pesadilla que quiero ganar la skin y, y nos salimos de ahí en bucle, tío Pero bueno, vamos a intentar a ver si la conseguimos, ¿vale? Según eh, Gatillo dice que él solo, en solitario, casi la consigue Entonces, bueno, tal vez eh, ahora que estamos... Por cierto, vamos todos de spider tío ¿Os habéis fijado, tío? <risa> este es eh, la, las tres clases de skins eh, eh, tienes que hacer ah son misiones eh, no sabía pensaba que era que era pasarse el el modo y ya está por pum pum Vale, a ver, misiones... ¿Seguro que son misiones? No sé, no me lo parece, ¿no? Yo creo que es eh, completar el modo, ¿no? Pero, a ver, no sé, o sea que también eh, te estás vendiendo mal, eh. O sea, cuando entras en un grupo, esas cosas está bien porque eso dice que eres humilde. Pero. Pero bueno, oye, igual se te da una partida muy bien y yo qué sé, la gente si no te conoce no sabe cómo juegas. ¿sí? A ver, voy a abrir esto. Vale, muy importante. Eh, consejo, que os doy? Ojo al dato, ¿eh? ¿eh? Yo lo que haría es... En las primeras rondas no gastaría munición. Es más, repito, pillaría las mejores armas y las mantendría para el final. O sea, ¿no, ¿no las gastaría en los zombies estos matados? De hecho, bueno, están dando armas un poco cutres, ¿no? O me lo parece a mí. Vale, escopeta... Tampoco recomiendo el tema esto del, del escudo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cada ronda te suelen dar escudos. Sí que casi que en la última te puedes pillar alguno. Pero ya os digo, o sea, yo realmente, mira, de hecho me voy a subir en la azotea ahora en esta partida, en el tejado, y de ahí no bajo. O sea, me quedo aquí, pues no quiero gastar munición. Eh, a ver, me quedo por aquí. Sí, sí, subiros. si queréis subiros todos al tejado y ya está, o sea... Eh, gatillo, súbete también si quieres por aquí. Y más lo. Pues ya te digo, los zombies estos no suben a los tejados. Es que siempre pasa lo mismo, cuando nos toca ir al último malo, ya hemos gastado toda la munición eh, con, con estos otros. Y no vale la pena, la verdad. Aquí habrás eh, esto y no, no tenemos... En la siguiente ronda sí que habrá que desplazarse, ¿no? Pero aquí, en esta no hace falta. ¿Por cierto, se ha, ¿se ha unido a alguien entrando? Eh, sí. Eh... ¿Y tú ahí? ¿Liludia? Creo que pone ahí, Lidwe? Liludia. Pues esa se ha, se ha unido. Pero ya os digo, o sea, te puedes quedar aquí en el tejado haciendo esto, tranquilamente. Sin gastar munición, ni balas. digo la verdad dice Turbo no si saben si por supuesto está muy bien pero normalmente la, las personas cuando entran dicen todo lo contrario tío sean buenos o sean malos pero en fin eh, vale esto por aquí vale quedan dos minutos mi primo yo soy muy bueno no a ver es verdad turco es bastante bueno Juan. Algo como soy. sobre todo en modo creativo a ver y este que os parece este baile tío es de los Pacman? mira está chulo es como si fuera una partida real de Pacman. vale en la siguiente ronda así que nos toca desplazarnos pero aún así no es necesario disparar ¿eh? creo que no o sea, no no es necesario que gastemos mucho. también si encontráis una, una pistola de lava, eh, guardarla para el final, ¿vale? Porque eso la de lava le quita bastante al, al boss final. Eh, pero bueno, si encontráis alguna, que eso es muy raro también que, que la podéis encontrar. A ver, esto por aquí. Vale, esta arma por esto de aquí. Vale, 22 segundos y esto se cierra ya. el de hielo ¿eh? el de hielo es el peor tío La... el zombie de hielo tío. que no os terminaste el turbo perfecto tío eh yo espero vale pues en la siguiente te unes vale vale como lo lleváis eh, ah, bueno. por aquí vale turbo se ha unido perfecto veis no he gastado ni una sola bala eh o sea de munición voy bastante bien. Vale, 60 segundos y lo tenemos. A ver, por aquí. Tenemos que pillar el lado para... No, creo, no. No, por a... no, no hace falta. Bueno, sí que es verdad que al tornado parece que los zombies estos no se acerquen. No. Vale. Al cuidado. Vale. Y ya estamos en la zona. Perfecto. ¿Habéis hecho como yo? O sea, sin necesidad de disparar. Lo que pasa es que el, el cartel de revólver... Ah, vale, ahora, ahora se ve mejor el baile. <risa> Ariana Grande también bailando con nosotros, tío. ¿Qué, qué me dices? Bueno, eh, vale, 15 segundos. Este ya es mantenernos, ¿eh? Yo, sinceramente, os diría que. Que nos quedemos aquí en el tejado, tío. Eh, bueno, espérate, ese cofre. Ese cofre voy a mirarlo a ver si tiene. Si tiene pistola de lava, tío. Porque tal vez pueda contener pistola de lava. A ver, abrimos esto. No. Bueno, el slim en principio no sé realmente se aporta mucho. Okay, vale, me quedo por aquí. Yo no gastaría munición, ¿eh? sinceramente. Es que no, no vale la pena, o sea.. No sé qué te pidan pero ocho misiones de las piedras de otra la cuestión es que le ponen esto para obtener el completo Ah, vale es esto, vale abre coches Abre vale, del vale, vale, vale, vale, vale, la vale, vale, vale, vale, vale, de vale, de 50 vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, no ha servido, vale, vale, vale, vale, realmente para hacer las misiones no. Entonces, vale, vamos, nada. Voy a... vale, vale, vale, vale, Aquí. Y sobre todo supongo que será también ganar, ¿no? El modo de juego, quizás. Vale, voy a abrir, esto. Eh, vale. vale abrir cofres, creo que han dicho unos 20, ¿no? Así... Vale. Pero aún así, tío Son muchas misiones, eh Las que estoy viendo, tío Yo pensaba que era Pasándolo y ya está, tío. multiplicaciones de puntuación que ofrece daño cuerpo a cuerpo oh, en la misma partida 70 eh, vamos a pasar un poco de esto no es que se, se me va a hacer muy <risa> bueno se me va a hacer o se nos va a hacer tío es un poco demasiado pesado no sé si a ver está chula la, la mochila de pero, tío, prefiero... Creo que nos va a entretener más si hacemos modo eh, partidas así, Battle Royale, tío. Y este modo en sí. Vale, ya solo queda desplazarnos por aquí y estaremos con el malo final, ¿vale? a darle a los verdes porque hacen los del explosivo y realmente te quedan unos cuantos a la vez. Claro, como que ahora hasta el explosivo igual. Vale, ya queda... Estamos en el final ya, eh, básicamente. A ver, a ver un poco de esto. Vale, ronda final. Eh, a ver esperemos que se nos dé bien dentro de lo que cabe eh, consejo bueno ya, ya os digo o sea eh, mira no es, es lanzasierras no es, un, no es una mala arma en verdad creo que Tienes, me lo voy a equipar vale ya aquí estoy viendo otro coche se ha generado el boss que... donde estaba yo tío? vale a ver si estas tierras le hacen algo arma también. Claro, ¿eh? Ojo, que al jefe ya le queda menos, eh. O sea, le queda menos, tío. ¿Está Ahí está. A ver, a ver, a ver, me han acorralado, tío. Me acorralaron. Vale. Eh, vale, aquí hay el escudo, perfecto. Bueno, fuera. Bueno. No, no, a mí no me ha podido. Tío. Me ha muy poca vida. lo que os había estado comentando de la tema de la lava, perfecto, es que esa arma es que es brutal de hecho si te fijas hay unos que disparan lava precisamente eso también debería andar a... Ya cuando llegamos a ese punto, tío. Eh... Vale, eh, volver a las... ¿Cuántas he hecho en esta misión, tío? En una sola parte. Pero aún así me apetece más Battle Royale, ¿no os parece? Que este modo se hace un poco... A ver que mire también lo que nos queda. Por a ver. Eh, vale, estamos todos de hecho, ¿no? Eh, quiero mirar el tema de las misiones. Mm, a ver, ¿dónde era? Era aquí, ¿no? Vale, en una ronda hemos hecho esto de aquí. Puf, que no, no sé qué hacer, tío, sigue. Sí, eh. Bueno, tío, me, me apetece más un Battle Royale, tío. Eh, os parece también tío, <ríe> pero es que ya no me interesa tanto, tío. es que la verdad, eh, así como hace unos días, sí que me interesaba porque quería finalizar el pase de batalla. Ahora prefiero más pasarlo bien tío, o sea <ríe> literal, prefiero pasarlo bien y como ya tengo el pase completo Si Juan estuviera escuchando esto, madre mía, Juan, eh, que estuve jugando en modos creativos y todo, con, dándole la tabarra tío con, con la experiencia, que no iba a jugar otro modo que no fuera con experiencia y los incluso los modos creativos los miraba mucho tío, pero bueno. Por cierto, Marlon todavía continúa con, con una corona No sé cuántas tendrá Marlon Pero tendrá unas cuantas, ¿eh? Pues la partida anterior no le ha unido Bueno, espérate, claro Si no, no te ha unido la partida No te ha quitado la corona, ¿verdad? Creo que no, no la ha perdido Vale, pues a ver Estamos aquí Vale, eh, a ver dónde podemos caer. Yo creo que todos van a caer más o menos por esta zona. Mira, tal vez por ahí. Creo que, no, por esta zona de aquí, más lagunas tal vez. Pero yo creo que en esa isla estaremos seguros. Ah, vale, gatillo, sin problemas, tío. Por supuesto. Eh, me parece bien, tío. ¿Es por lo del modo ese que quieres continuar haciéndolo o...? ...porque es realidad. En modo estampida, tal vez. Vale, pues ojo, me han dado quince de experiencia. ¿Por qué? ¿What? No me lo esperaba eso, pero bueno, vale, y esto. Oh, mi arma, tío Mi arma, perfecto Aquí la tengo Bueno, bueno, ya prometo una buena partida, eh Esta va a ser una muy buena partida, tío De hecho, es que esta, esta arma, tío La podrían dejar ya, tío Podrían dejar ya esta, tío Esta arma Eh, la espada de láser es buena, sí Es una buena arma pero ya te digo que la pistola láser está mucho mejor. A mi parecer, ¿eh? De hecho, si encuentro otra pistola láser, os la regalo, ¿vale? A ver, esto por aquí. Vale. Bueno, aún queda para que se cierre. Voy a ir donde está Turbo. Sí, me voy a pillar, a ver. Si me pillo alguna espada láser también. Estamos en creativo, eh. También he de decirlo, por si no, no os habéis fijado. A ver, vale, sable láser. Aquí está. Se me pone ayuda tubo. ¿Estás ahora en.. en problemas o? Que bien se ve aquí, eh, en en, esta, en este lado. Ah, el 10.0 espada la es que También es una Vale, ¿cómo de...? Bueno, bueno, bueno. Creo que tenemos que irnos ya para allá, ¿eh? No sé cómo de lejos está, pero creo que Marlon ya se está yendo por esa parte. Vale, ese es otro, láser? Sí. Vale. Eh... Ah, vale, me subo, gracias. Eh, eh, Turbo, si te quieres subir arriba del capó. Vale, vale, ya ha ya empezado a cerrarse, tío. 3 minutos, pensaba que ya se estaba cerrando, que aún, aún hay tiempo. Vale, pero aún así sí. eh. Vale, está. digo Es que es una maravilla de pistola, tío. Es que no la van a dejar, tío. A mí me gustaría que la dejasen ya para siempre, tío. Pero no. A ver. La, la de victoria es que hice con esta arma, tío. Vale, pillamos esto. you <laughs> ¡Sí! ¡Vale! Círculo de la tormenta. No, no, no, no. Voy a hacerlo bien, tío. Si quiero madera, prefiero pillarlo así. Vale, vamos a esta parte entonces. O sea, a esta zona. Que parece que no, pero un minuto se cierra rápido, ¿eh? Luego nos pilla ahí. Y... A ver. De hecho, estoy viendo. A ver. Es... Ah, no, tiene un cepo, tío. A ver. Por aquí. ¿Qué está pasando? Escucho disparos. Vale. Creo que aquí, aquí, eh, aquí arriba había un cofre, me lo ¿no parece. No, un cobre. bueno tengo balas de escopeta si alguien quiere, ¿vale? Yo en principio tema de munición no voy a necesitar, bueno, espada las láser, entonces mm, arma eh, tema de balas por ejemplo no, no es necesario. Vale, creo que Turbo está ahora en problemas, ¿no? A ver... Sí, hecho lo estoy viendo... Vale, está por ahí. Míralo, aquí hay uno. Bien, bueno. Ahí está, ten cuidado. Vale. Dios, ah, cuidado. Sí, tío, lo tenía que haber hecho oh, ahí. Bueno, bueno, bueno, bueno, lo que hay aquí Lo que hay aquí, tío Cuidado, cuidado, Marlon, por detrás Vale, voy aquí, si construyes y si fabricas una casa de lujo, tío ¿Qué a los alrededores? Vale, exacto, exacto, tío. Es más que nada para no perder la pistola láser, tío Vale, ahí está. Gracias, eh. Por cierto, mirad, aquí hay otra otra pistola láser de estas. si queréis una. Es más, la voy a agarrar yo. Y si la queréis, decírmelo, ¿eh? más, me, me lo quiero cambiar de sitio. Vale, ahí está. Bueno, a ver, me interesa tener un arma aquí al lado. A ver, aquí. Eso. Es. Así de un momento dado puedo cambiar de un sitio a otro. Pero bueno, si la queréis, lo ¿eh? Yo tengo dos. De hecho, aquí hay otra también, tío. vuelta pero porque si hubiera alguien por aquí dentro, ¿no? ¿O estaba? Ya no está, ¿no? <risa> Buena, tío, ¿qué me dices? ¡Loco! <risa> ¿Qué me dices, tío? Solo quedaba uno, tío Solo quedaba uno en partida Bueno, bueno, bueno Mira cuántas barras nos han dado, tío Vamos, claro que sí, tío Vale, pues mmm, volvemos a la sala, ¿vale? Que, bueno, mmm, Gatillo nos había comentado que, que iba a abandonar el... Bueno, de momento iba a salir, ¿no? Del grupo. Voy a intentar a ver si puedo conseguir que dos personas más se unan, ¿vale? Para si podemos llegar a Escuadrón y si no puede ser uno más, ¿vale? ¿O éramos Escuadrón ya? Ah, vale, sí, éramos Escuadrón. Eh, pues eso, gracias por haber estado aquí, eh, eh, Gatillo, tío. No, más tarde no haré otro, pero sí que es verdad que, a ver, quedan unos 50 minutos más o menos de directo o sea que si en este tiempo luego te quieres unir entre, antes de que lleguemos ves ahí el tiempo transcurrido, pues cuando ponga ahí dos horas, ahí lo finalizaré ¿vale? y bueno, si se quiere ver que no usa, ¿quién más invitar? a Ryan ¿Alguien de aquí? Está, ¿Alguien del directo que se quiere unir? Ojo, Marlon, la skin de Harley Quinn, tío. Ah, por cierto, en el canal principal, si queréis pasaros... Eh, y dejar un comentario en el último vídeo eh, no, le toca jugar dos como, como, eh, no, no te entiendo eh, ah vale, a la otra persona ¿no? que dices que va a jugar ahora eh, adiós, que vaya bien chao tío saludos Juan, bienvenido Estábamos comentando de si te quieres unir tienes ahora mismo sitio, ¿vale? Porque bueno, Gatillo se iba a ir eh, ya, entonces, por cerrar escuadrón, ¿cómo lo ves? Y bueno, deciros lo que os estaba comentando. Mi hermano, chao. Eh, que vaya muy bien, tío. Eh, lo que os estaba comentando, en el canal principal he subido un nuevo contenido, ¿vale? He eh, relacionado con YouTube eh, el tema del partner, tema de cómo ganar más dinero, tema de, de las no, nuevas novedades que han puesto también en la plataforma. No te puedes unir ahora, tío. Pues bueno, eh, le, damos, mmm, le damos a esto y, y que sea lo que sea, que igual se nos une alguien pro o alguien que no sepa jugar, pero bueno, el nivel tenemos, ¿vale? Para ganar, entonces... Sí que es verdad que se ha ido gatillo que tiene bastante nivel pero bueno aún así yo confío en, en este equipo las barras en principio no sé si empezar a gastarlas o no sé, no sé lo que haré y cambiar garra, eh, barras por experiencia pero en principio a ver no sé si habrá alguna misión eh, por cierto juan te has enterado de esto de ricky and morty o sea, son unas misiones que tienes que estar haciendo y te dan la eh, la skin de Rick. Bueno, el, la, la mochila de, de Rick, ¿vale? Es que está chulísima, tío. Está. Eh, gatillo, de, le voy a decir a mi amigo para que jueguen. Ah, vale, sí. Por supuesto, tío. Bueno, sí, de, de lujo. sitio ahí en principio tenemos un sitio más Eh, caemos aquí en el condominio, En eh, Un momento, eh, las coronas las puedes dejar y, po y poner. No sabía eso, tío. tío me, me viene mal si fuera fin de semana o, o un día así no te digo que no pero, pero ya, ya llevo bastante tiempo tío eh, he preparado también el de esta mañana que es de, bueno el del canal principal y, y de muchas horas ya tío yo estoy ya cuando llega a las dos horas ya a descansar tío eh, mañana más o bueno mañana es jueves o luego el, el viernes más bueno que también os digo que bueno activar esa campana porque igual mañana no toca, pero, quién sabe, si me veo con ganas. Mira que baila. A ver si tengo suerte y pillo ya de primeras eh, la pistola láser, tío, estaría muy bien. Sería un puntazo. ¡Ojo! Bueno, espada láser. Vale, esto... Vale, esto me da buena vibra, pero... A ver dónde hay pistola láser, por aquí. Y bueno, si me queréis regalar una pistola láser de estas, eh, si la encontráis... Yo ya os digo, o sea, soy muy bueno, eh no es por presumir, pero con la pistola láser... Soy muy bueno. Yo creo que es del arma que mejor se me da. A ver... Esto por aquí... Lo que pasa es que ya os digo, es temporal, eh esa, esa arma... Por lo general, no la suelen dejar ya. Mira qué chulo el restaurante, tío. Qué bien decorado. A ver esto... Uh -huh. En eh, los directos no, pero en ese nuevo vídeo sí, lo muestro, tío. Entonces me apetecía explicarlo mostrando, pero normalmente no, ¿vale? O sea, por lo general... Eh, para eso es que también es, es que están algo caras, tío, las webcam de play están, o sea, valen los dos. porque no lo veo tampoco este Juan muy necesario no o sea, ahí tampoco es que <risa> con que se me escuche bien yo creo que... Eh, ¿qué es esto? Eh, no, decía espada láser no, no la... digo, pistola láser más que espada a ver aquí bueno, bueno, será también por barras, tío Creo que voy a mejorar algún arma. A ver, no sé si habrá algún punto para, para mejorar armas. O oh, no, tío, que luego en verdad me quedo sin. Nuevo lugar emblemático, ¿qué me dices? Eh, ¿Por qué parte se está cerrando esto? Ah, por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya a esa zona o exploramos un poco más esto? A ver. Eso es con monedas. oro. Vale. Por aquí. No, es que todos son espada láser, tío. O sea, pistolas como tal, mmm, al menos aquí no, no las encontramos. A ver. No Bueno, bueno se va, se, se ha, De la caída, tío, se ha quitado casi Bueno, a ver, no se ha quitado mucho, pero No sé o sea, a ver si pillo Bueno, de hecho tengo boliquines aquí Después... Ah, ojo, y la pistola láser, tío bueno, pero es que, tío, es que no, no me puedo ni esperar a tenerla aquí. Vale. A ver, es <ríe> que si sí, la voy a estar viendo. Y no la... Os imagináis que de repente me atacan, tío, y no, y no la llevo la pistola. Vale. Bueno... Mmm, más cosas. Voy a ir... Su... Sí, voy a subir arriba del todo. Y voy a ir a esa zona. Ah. Creo que por aquí deberían haber más cuerdas de esas. A ver <ríe> Corte inglés ¡Eh, no! ¿Qué ha pasado, tío? O sea, no... No se ha hecho nada, tío, pero... ¡Oh! Susto, tío Pensaba que me iba a volver a pasar lo de quitarse la vida Pero, ¿qué es esto, tío? O sea... Bueno, bueno, bueno No ha bajado nada la barra de vida, eh A ver. Mm... Vale, creo que tengo que pillar este. ¿verdad? Sí, efectivamente. Vale, pillo este. Y ahora sí, me voy para allá. Que si no a este paso, tío, eh, no llego nunca, ¿sabes? Me quedo ahí mucho tiempo ahí buscando cosas. Y tenemos que ir a esta zona. No sé si estaréis también... Mira, sí, perfecto, estáis por aquí. Vale, pues yo voy a caer. Mira, justo donde está Marlon. Vale, otro lugar emblemático, perfecto. Vale, ahí estamos. Vale, hay escudo también en esta caravana. Ah, no puedo consumir. Claro, en verdad. A ver. Bueno, de momento en esta zona, aunque el cierre eso no, no nos perjudica. ¿Cómo estoy yo con las caídas, tío? O sea, si me llego a caer ahí, o sea, por aquí, tío, yo creo que no lo cuento, ¿eh? Fuah eso, un, un descuido, tío. Un traspié por ahí. Vale, eh, vale, bien, se cierra y se, se cierra a nuestro favor, ¿ves? O sea, un buen sitio. Vale, voy donde estáis vosotros, ¿vale? Eh, ¿Por dónde habéis ido? ¿Por aquí? Mm, vale. A ver, estoy viendo disparos por, por esta parte. ¿A qué te quieres subir encima? Ahí está. ¿Ponemos los dos? ¿Te imaginas, tío? Vale, a ver. No, no necesariamente tienes que ir solo, ¿eh, Marlon? O sea, hoy te podemos echar un cable también. Vale, y si alguien más quiere una espada láser, aquí la tenéis, ¿vale? ¿La queréis pillar? Creo que soy el único, tío, que le gustan las espadas láser, tío. Digo, espadas láser, pistolas láser. Esto, ya que nadie se la pilla... La pillo yo. A ver, vale, estoy viendo ahí a uno, ¿no? Vale, ahí está. Luego hay otros por ahí, ¿no? Mira, de hecho, ahí hay otro. celebrarlo un poco, un bailecito. ¡Tú, tú, tú! me han dado mil por esto tío por lanzar desde con el lobo desde esa parte tío es que os podéis creer tío ahora que realmente esto se lo comenté a ti Juan creo el otro día, ¿no? ahora que realmente ya he completado el pase de batalla ahora todo es eh, regalarme experiencia, pero todo tío hago cualquier cosa, es ¿eh? donde estáis? espérate, voy cualquier cosa que haga tío me da experiencia Vale, ya estoy, perfecto. Eh, ¿Qué, qué ha sucedido? Por cierto, me va a caer. Me va. A... Me quiero bajar de aquí, a ver. ¿Cómo me bajo? Va vale. Vale, aquí hay otro. ¿no? Vale, lo veo. Tío, me han dado a ver. Oh. bueno bueno bueno y eh, qué nos ha pasado en un momento tío ese mega mind nos ha, nos ha derrotado tío a ver puesto número 16 ¿os parece si en la siguiente hacemos un, un sin construcción por cambiar un poquito la dinámica? Eh, no, aparte de Lo del tema eh, ¿tú lo dices? Vale, pues hacemos un sin construcción eh, A ver Aparte que, claro, el tema de las barreras Y todo eso Me encanta el sin construcción Vale, pues allá vamos A ver, ahí está A mí me da igual, eh, sí que es verdad que Hubo un tiempo en el que era muy eh, bueno, esperar un momento. A, a ver si hay alguien por aquí que se quiera meter. Mira, Kaiser está, tío. Invitar al grupo. Kaiser es muy buen jugador también, ¿eh? ¿eh? Porque se le da bien. Es como Kaiser, por ejemplo, el que tal vez sea una hora. 15 minutos. Eh, vale, tío, pues. Voy con lag. No puedo jugar sin construcción. Eh, jueguen ustedes, dice Marlon. Mm, vale, pues a ver qué os iba a decir. Eh, meto también a a Ryan, a ver si quisiera unirse ¿no al grupo. De todas maneras reservamos para Juan un sitio, vale. Aunque se metiera ahora Ryan, eh, quieres mira, quieres Turbo mientras. Kaiser, hola, saludos. Te había mandado invitación, Kaiser. No sé si te ha llegado. Hace nada, un minuto... Creo que ha sido un minuto. Eh, ¿Te viene bien unirte o cómo lo ves? ¿Cómo lo tienes ahora en la agenda? Eh, Juan se une en 15 minutos, pero todavía da tiempo... Eh, no, nah, tío, no, tío, no me apetece, la verdad <ríe> eh, me uno a... Eh, ahora reserva... Sí, sí, sí, te, tienes el sitio reservado A quien le estaba preguntando era Kaiser Si se quiere unir ahora, ¿te vuelvo a mandar invitación? Ah, vale, cuando estás jugando salvar el mundo Vale, sin problemas, pues... Mmm... Vale, no llores turbo, tío Vemos... ¿Qué es esto? Mira, va, tío, va Vamos a hacer un... un... Te enamoraste de ese baile <risa> Un uno contra uno, va, tío ¿Te hace ilusión? ¿Te hace ilusión? Hay muchos bailes que están chulos, tío. O sea... Y, y en Rogue... En Rogue tengo unos cuantos. Bueno, ya los visteis, ¿no? En el día de Halloween. Que los estuve mostrando. Ahí sí que tengo bailes, tío. Y skins, y tengo un montón. O como llevo más tiempo en Rogue... Bueno... Bueno, así, así andará ahora, la verdad. Antes... Estará un poco de nada, Turbo. Te he hecho <risa> Ahora todos queréis PvP, ¿eh? A ver, eh... Pero sí, da igual, tío. Es que estos juegos, tío... Lo único que crean estos juegos es toxicidad. Sinceramente. y Lo digo por experiencia. Esto genera toxicidad. El que estaba guapo era el, mo el modo ese del, del GTA San Andreas, ¿eh? Ah, tienes ya el Rock Company en Play. Pues... De vez en cuando... Bueno, a ver, también es verdad que... De vez en cuando, pues cuando llevo mucho subido de Fortnite, de vez en cuando me apetece... Por cierto, eh, este Turbo solo a Sniper, o sea, único... Bueno, creo que este modo es solo a Sniper, ¿no? A ver, lo que pasa es que no lo veo ¿Dónde está Turbo, tío? Eh, cre creo que sí, ¿no? Es, eh, ¿no? Solo tenemos... Solo tenemos esta arma, ¿no? Vale, TV No Bueno, bueno, bueno, bueno, eh, eh, espera un momento, espera un momento, un momento Eso no es un sniper, ¿qué era eso? <ríe> ¿Qué arma era esa, tío? Eso no era un sniper, ¿o sí? A ver A ver qué vea, tío. Míralo. Cabo, ah, es que no lo estaba disparando así. Claro, es así. Buena, tío. A ver. Y cambia. ¡Ah! Y nos cambia de arma. Vale, ya lo entiendo. Ya entiendo el modo. <risa> A ver, a ver, también de verdad siempre lo digo, ¿vale? Pero es que soy muy pillos. Eh, jugáis con ventaja, ¿eh? Porque ahora mismo eh, este Turbo, ¿vale? Está viendo... Bueno, el primo de Turbo, ¿vale? Pero bueno, te digo Turbo a ti también, ¿vale? Está viendo la pantalla mía. Y ya saben qué ubicación estoy. Ya sabe... Lo, mira, ¿ves? Y claro, así es mucho más fácil. Por no hablar de que tendrá el sniper... Creo que cuando, cuando te eliminan, creo que te dan el sniper. Entonces más o menos por la posición, ¿sabes? ¿Sabes lo que os quiero decir? Pero bueno, va, vale, que no pasa nada. Si no, no pasa nada. Ah, bueno, hay construcción... No, no hay construcción. Vale, te he visto por aquí. Estás aquí. No puede ser, no, no es de la ruina, tío Pero Pero, pero bueno oh. Qué suerte tiene, tío eh, Yo creo que está, estás apuntando O estás un poquito Disparando al azar, tío Es que me había dado la sensación de que sí que estaba apuntando, tío Vale, a ver al azar ¿eh, amigo ha sido suerte pura chamba a ver pues no te veo por ninguna parte no sé en qué zona estarás a ver eh, skills bueno tío eh, sabes que te digo que vuelva a la lobby ha estado bien ese uno contra uno va es mejor dejarlo así bueno, eh, lo dicho. Ah, vale, sí, es verdad. Kaiser está jugando en. Por cierto, había también un. La copa rápida cero construcción, tío. Habíamos dicho que se podía. Pero claro, es eh, tarde para hacer la copa. Ya 15 minutos solo. Nah, no, no nos interesa total que quedan de recompensa tío Ah, es, es un típico sí, un cero como, como un battle royal es lo mismo en verdad eh, vale estás por aquí eh, juan por casualidad La Champions <risas> Cierto, es verdad, tío A ver eh... ¿O, o qué te iba a decir oh Mira, va, tío, que marda va, Vamos a Hacemos, si queréis eh, Información Ah, pero que tampoco se puede, ¿Vale? ¿Se puede... No se puede jugar ahora ¿O es que es demasiado tarde para jugarlo? Termina en, en 14 minutos. Ah, o será desde aquí, tío. Eh, lo del torneo. Oh, y en parkour? Miraba, mientras entra Juan, si quieres un parkour. <risa> Mm-hmm. <laughs> Espérate, ojo, que espérate que. Bueno, bueno, bueno, qué buen modo, tío. Qué buen modo creativo, ojo, lo voy a guardar. ¿eh? favorito ¿sí? Vale. Es que todo lo que digo siempre, tío, ahora ya. Ahora aquí la experiencia. Te da igual, tío. Hacen lo mismo tío. Bueno, también es verdad que, a ver También lo Fortnite lo piensa de esta forma También, a ver eh, Al principio lo que le interesa es eso Que no, no te hagas el pase tan rápido Pero bueno O más aparte Porque hay gente también que En principio se pueden comprar niveles también No sé si lo sabíais Pero si queréis haceros también con el pase Lo podéis comprar los niveles y tal eh, Vale, a ver no bueno. Vale, voy a acelerar un poco se podía pasar por ahí, pero no eh, ¿y sigues en la partida, tío, Turbo? no lo veo a Turbo, tío ¿o te ha salido de la partida? ah, vale, está ahí está esperándome, tío eh... <risa> Vaya tela, tío Me ha sorprendido incluso, eh O sea, eh, tumbado, ¿qué os parece? Eh? Tumbado en la maca ahí Esperando, tío Como el que está en la playa, ¿sabes? A ver No Oye, si se salta eso, creo que de un salto Se puede saltar, tío, no necesariamente Creo que sí, ¿no? Tío Ah, que no se agarra ahí, tío a ver. Vale, ahora sí. Pero es que han quitado el. Vale, que no, no coge. Claro, ya entiendo. Lo han quitado porque claro, como de una. De uno a otro hay muy poca distancia. O sea, ese impulso. A ver, ese impulso. A ver, por aquí. Ahí está. Este sí es así o. A ver.. Vale, ahí está. Hay que caer en. en las. Dos... Eh, espera. Eh, espera. <risa> No, no, no, no ¿Qué me dices? Ha, ha dado un salto ahí, tío eh, Vale, Juan, puedes jugar Pues vamos a la lobby, tío Ahí está Se te estaba actualizando tal vez el juego Es que a mí me ha tardado en actualizarse Cerca de 40 minutos, eh El segundo bug Está bug, <ríe> seguramente, tío por eso dan tanta... Por eso dan tanta experiencia, tío. Eh, vale, pero... Bueno, manda invitación. A Juan no le veo. Ah, lo actualizaste ayer, tío. Eh, a mí se me ha juntado con la actualización del Genshin. Ahora miraré por más o menos por dónde va, pero tres horas, tío. Ya. Y, y si os fijáis, tío Parece que se pongan de acuerdo, tío Porque cuando hay una actualización así robusta De, de Fortnite También la hacen de Genshin, tío nunca Siempre siempre es el mismo Ya sabes que son, son un poco competencia, ¿no? En cierto modo, pero, tío Siempre coinciden, tío Y claro eh, Se me había actualizado pre Lo tuve que pausar Pues había actualizado antes el Genshin Pero yo quería hacer eh, directo de... Ojo, mira, Juan, qué skin nos trae, tío. La de Heraldo, tío. Sí. En la skin de Heraldo, enhorabuena, tío. Ahí están los respetos. Eh, vale, vamos a... Habíamos dicho cero construcciones, pero que no te importe, Juan, tío. Ponemos... Eh, bueno, espera, ¿en tríos o en...? Bueno, sí, va, ¿por qué no? Ya que somos tres. Así tal vez es, es más fácil Bueno, también voy a mirar las misiones que tenemos Guay, la, y las skins es que están chulas, ¿eh? Están bastante... Son bastante realistas, tío Obtén 10 niveles de cuenta Obtén 50... Bueno, bueno, bueno, bueno ¿Cómo que 50 niveles de cuenta, tío? Uf. 50 niveles Eso es casi medio pase Del... Bueno, no, no sé si No sé si conseguiré Esos 50 niveles, pero bueno Es como llegar a 150, ¿no? A ver, y llevo mm. Llevo Dos Sí, cuando llegue a 150 me darán la skin De la calabaza Pero... No sé, tío, o sea, me parecen Muchos niveles, tío Dale Juan, tío, o sea, es... ¿Le, le has dado ya, o te estás equipando algo, o cambiando algo, o... Pero, ah, vale. Estaba Juan en otra cosa. Eh, a mí me ha pasado alguna que otra vez también lo admito, eh, que creo que le he dado. Incluso un día que estábamos. ¿Te acuerdas eh, que éramos bastantes? Eh, en modo creativo, tío. Y yo preguntando, oye, ¿quién falta, tío? Porque ahí están todos marcados y era yo, tío. Estaba en el. Ah, vale, Estabas, <risa> estabas haciendo un número 2 eh, vale, pues nada He puesto, bueno, lo he comentado Cero construcción, ¿vale? Porque, bueno, a Turbo le apetecía y, y por cambiar un poco el modo Porque habíamos hecho dos partidas ya de construcción Por ir cambiando un poquito Estaba de... F... <ríe> en el water A ver Tiro, ti, tu, Tiro, Últimamente no hay directo que no ganemos, ¿eh? o sea, muy raro, de hecho, si no recuerdo mal, más de 5 llevamos seguidos ganando, ¿eh? o sea, ha subido el nivel tremendo, también he de admitir que por mi parte también, ¿eh? o sea, se me está dando mejor, y, vale, os parece si vamos a morada macabra esa mismo? Y lo he puesto en tríos, ¿vale? O sea... Iba a poner escuadrón, pero bueno, pensándolo mejor... Ponemos en modo tres y ya está. Lo que habrán quitado es el tema de la casa del terror eso y todo eso, o sea... Las calabazas... En esta nueva actualización. o no o oh, mira, hablando de, hablando de esto que va, no lo han quitado, tío eh, sigue aquí o sea, si os dejáis Pensaba o que sí si que lo habían quitado, pues no entonces, ¿qué actualización han hecho, tío? para para que ocupe tanto, tío o sea, para que sea media hora la actualización ¡Uh! maravilloso maravilloso pistola, láser nada más comenzar, tío esto es un buen presentimiento, ¿eh? Así ah, me gusta, tío. Me gustaría que siempre fuera así, tío. Pero. Son cosas que pasan una vez. A ver, veamos esto. ¿Saldrán zombies o ya no? Creo que no. Mira, de hecho aquí hay otra, tío. Si os lo queréis pillar, yo os lo recomiendo, ¿eh, Juan? Esa arma, tío. Bueno, parece que no, no la queréis, ¿no? Pues bueno, me pillo eh, yo dos. A ver, esto por aquí. Se vive en la fase de tormenta. Vale. ¿no? Eh, Víctor, hola, bienvenido, tío. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu día, tío? Han puesto estas pistolas, tío. ¿Te has fijado en el detalle? Visto las láser de la saga de Star Wars. La verdad es que espero que se, se queden por mucho tiempo estas estas armas, tío. Bien, me alegro, tío. Eh, por cierto, en el detalle, no sé si os habéis fijado. Han quitado también lo del tema de. Aquí abajo antes no se podía estar porque estaba el malo final ese. O bueno, un jefe final o algo así pero pero ahora ya no, se han dejado la estructura de la casa ¿quién, le, quién la ha quemado, tío? bueno, la estructura de la casa y, y ya está en el mapa pero que básicamente, pues, lo que era la misión esa, enfrentarnos a ese como que la han quitado ya vale, primero en hablar con un personaje, ¿vale? Eh, ¿Esto es por alguna misión en concreto? ¿Consigue tal? No lo sé, ¿no? ¿Me, me ha pedido algo o... acá tío, o sea, hace un momento le... le... no sé... ¿Qué cosas, tío. Si sí, le he comprado hace un momento... un momento. Hay ahí arriba? Ah, otro lobo. Vale, pues a este también lo vamos a armar Ya está. Eh, vale. Allá. Accesorio mochilero, me lo acaban de dar ya, tío. Vale. A ver. Voy a ir donde está Turbo, eh. que marque una zona, pisos picados ¿os parece? o sea, es una buena zona donde no de lo picaré. un poco complicado si, si nos disparan con un sniper pero vale, sigo por aquí oh, la gente es que deja el oro, tío, o sea, no sé son muy avariciosos con el tema del oro bueno, os espero aquí en este edificio, ¿vale? 두두 두두 두두, 두두. <웃음> esta espada mira, a ver, más barritas es que está, vamos, pero reventadísimo de de barras, tío esto está, vamos una gran variedad de barras tío por lo viste, da igual el daño que, el daño que se pinja, o sea, te lo cuenta igual, o sea, quiero decir, no hace falta que estéis peleando con si nadie, no simplemente cagáis esto, ya eh, pone que os lo marca como eh, como combate. No, bueno, Juan, tío, es el objetivo Vamos con Juan, tío, agruparos A ver, ¿dónde está Juan? Turbo está aquí ¿En qué parte estás, Juan, tío? Va, vamos a ir todos aquí, tío ¡No! qué es. Lo siento, tío, me acaban de dar a mí No, bueno, perdón, tío eh, Me ha pillado justamente poniendo... Marcando el mapa, ¿vale? y podéis hacer el favor y pillaros al menos una espada láser digo, una pistola láser para mí o sea, con, con esa arma me vale ¿eh? o sea con eso más que suficiente lo digo eh, cuando me reviváis a ver eh, El turbo está por aquí? bueno bueno bueno bueno bueno muy buena turbo tío vale, está. vale eh, habéis pillado ah vale sí veo claro. que Juan lleva una espada láser pero Turbo me has pillado la mía una, la pistola láser que tenía yo P píllamela tío eh, la tienes ahí la tienes enfrente de Turbo eh... bueno igual me da tiempo tal vez a pillar uno vale está ya. perfecto es que man, me ha pillado tío pillando el mapa es que de verdad vale estas son mis cosas ver, esto, esto. Eh. bueno <risa> será posible tío y yo solo yo solo se me ocurre decir eh, vaya tela tío de verdad en una situación así tío <risa> Es que verdad, Eh, Vale. por aquí. Eh, vale de que de hace Es que bueno. Es que Es brutal, tío a eh, mantener pum, pum. vale, en principio ojo, deberíamos irnos ya eh, a la zona marcada o sea, irnos ya por aquí a ver o sea, a ver, tengo mm, un taxi me va a pillar un taxi de estos vale Ah, vale, tenéis ya propio vehículo propio. Bueno, creo que esto incluso... A ver, el taxi este podemos ir todos, ¿eh? ¡Eh! Me está mordiendo las ruedas. El lobo, tío. Ah, que es mi lobo. Es el que había domesticado. Espérate, lobo. Espera. No, no, espera el lobo, tío. No, pero no corras. A ver. Tío, pero... ¿Eh? Quiero subir. Vale, ahora. Vale, vamos allá. Es que los, los lobos son bastante rápidos. ¿sí? mira. Mira que el alto mete, tío. ¿Dónde está? No había uno por aquí. Me lo habría parecido. Creo que tú lo estaba disparando a alguien. A ver, vamos por esta parte. Ah, vale, vale, vale Vale, no le ha dado ni una Ni una sola bala tío. Vale, no, y encima me dan a mí Es que, tío, siempre pasa lo mismo, tío Siempre pasa lo mismo, tío Yo estoy disparando de 400.000 veces Y luego lleva uno Y a la primera, pum Ah, vale, que me ha atacado por detrás Vale bueno claro no pues bueno, se nos ha caído todo el, el directo bueno pues nada lo finalizamos aquí vale ya hemos ya dos horas y algo eh, no ha estado mal bueno sí bueno número bueno, dentro de lo que cabe ¡Ojo! Esa skin estaba en la tienda, ¿eh? <risa> ¿cómo no? Eh, pues nada, tío. Eh, nada, lo estamos aquí, ¿vale? Eh, por cierto, eh, os invito a que paséis por el canal principal. Porque he subido un tema relacionado con el tema del, de YouTube en general. De cómo ganar más dinero. Menos, de las novedades que han puesto también en el tema de de lo que son vídeos directos y demás eh, Juan, soy de mando yo también soy de mando, pero bueno Turbo <ríe> pero bueno eh, nada, lo, lo dejamos aquí ¿vale? venga, hasta la próxima